Buenas tardes, amigos y amigas de la Hora de Hurlingham. Eh, hoy estamos acá con el queridísimo y nunca bien aventurado, como decían antiguamente, el señor Lucas Sens, para hacer esto que es la segunda temporada y la entrega número 22. Más allá de que siempre tenemos algún debate por el número derivado de que él, qué sé yo, por ahí ninguno de los dos le prestamos atención, entonces tenemos que ir a ver. A ver, ¿cuál fue el video anterior? ¿Qué le va a hacer? Eh, ¿Cómo andás, este, Lucas? ¿Qué contás? Bien, todo bien. Acá, en otra semana, para seguir filosofando con la gente de la hora. Edición bueno. 22, así como lo dijiste vos, lo voy a decir. Eh, la verdad que el que tenía el número en la cabeza era Marcelo. Yo, yo le dije que era un número de programa y me dijo, me parece que no. Bueno. ¿Qué le va a hacer? Para que vean que me equivoco. También, es humano, ¿eh? es humano, yo les dije que era humano, Se lo, yo le dije, usted dice, no, mira cómo piensa, ¿te fijaste si el pasto no está quemado afuera? Si no es que las nave, la nave dejó una mancha negra en el pasto, no, es humano, fíjense, está confirmado, a partir de este momento, no solamente es humano, sino que además yo tengo que cumplir con algo, eh, ¿qué es lo que querés que yo te diga? Sobre tu último título. ¡Ajá! Ah, y dígame, licenciado. ¿Cómo está el licenciado Lucas Enz? ¡Ja, <ríe> Gracias, muchas gracias. Eso es este, parodiando con Chespirito, que decía, dígame licenciado. Dígame licenciado. licenciado. Bueno, pero es, es increíble porque es algo que, que ha quedado mucho en, en, en la representación, en el imaginario popular nuestro. Claro, Todo eh. el mundo hace ese, ¿viste? Todo el mundo hace ese eh, chiste. Hace ese hace chiste, sí, sí, sí, es muy gracioso. Pero Como todos nos hemos creado con Chespirito. Pero lo que pasa que el eh, ser licenciado es una cosa importante. Hablando en serio, él hace poco, hace pocos días, se recibió eh, recibió su, su título como corresponde acá en la Universidad Nacional de Hurlingham de licenciado en educación. Contanos brevemente qué significa para vos este, este título. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos ha llevado la, la licenciatura? ¿Alguna cosa más que vos quieras decir sobre eso? Nos bueno, parece importante para vos. Bueno, eh, la licenciatura es, a ver, es básicamente un, un título eh, para los, eh, los que ya están titulados como profesores, eh, no, no importa la materia, es básicamente una, una formación complementaria eh, en el campo justamente de, de la educación, eh, para, bueno, repensar un poco la, las prácticas educativas y, y el sistema educativo en general. Eh, sobre todo pensado, digamos, en, en el contexto de Urlingham, la, la Universidad de Burlingham está eh, orientada, digamos, a, a las problemáticas locales, pero que de todas es, es un título de, de validez nacional. Vos me preguntaste la duración, eh, dos años, ¿no? Eh, justamente porque dos años se eh, puede hacer si se quiere en un año y medio, bueno, eso por supuesto que cada uno lo, lo maneja como puede, con los horarios que puede, pero ¿qué es eso? Es un ciclo de complementación a la formación de, de grado de base que uno ya trae. Entonces ahí en la carrera, bueno, te encontrás con profesores de todas las materias posibles diferentes, lo cual hace que sea un esp espacio bastante rico de, de encuentro y de, de participación que creo que eso es sobre todo la, la mayor eh, intención de la, de la carrera, porque se trabaja mucho en, en grupos y en equipos, con colegas de otras disciplinas, y lo que se busca como es integrar y, y generar aportes eh, interdisciplinarios, bueno, en, en las diferentes materias que se dan en la carrera, y en lo que es eh, la, la tesina final para, para recibirse, ¿no? Bueno, me alegro, me alegro mucho, este, me alegro por vos, me alegro por todos nosotros, este, por el hecho de, de seguir este, categorizando esta, esta pantalla, que ahora tenemos un señor licenciado este, en educación. Nos pone muy contentos, muy contentos. Decime, Lucas, ¿por dónde vamos a andar hoy? Bueno, eh, hoy vamos a. Indagar o continuar con nuestra indagación, viste que las últimas semanas hemos estado mucho rondando por Latinoamérica, sí. nuestra, nuestra querida patria grande, eh, lo cual es, es necesario y, y es importante y hasta te diría que es urgente, Urgentice. pero bueno, eh, urgentísimo y, mm. y cada, día, cada día más urgente, la verdad, y sobre todo después de, de, de ver ¿no? los, los, los debates políticos. Y el nivel de, de, de pensamiento y reflexión que, que alcanzan hmm. los candidatos que se están postulando ahora para, para noviembre, lo digo por supuesto, en, en términos generales, pero si uno realmente se tomó el trabajo de, de escuchar lo, los discursos, las ideas, uno yo creo que sale bastante eh, en, eh, indignado y, y también triste, ¿no? porque evidentemente... Pareciera que no hay mucho para pensar y la verdad que hay un montón para, para pensar y para, y para modificar, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de eso, bueno, si querés decir algo... Quería, eh, quería decir algo de que eh, vos, vos hablas respecto al, a los debates que se ven en la tele eh, y entonces eh, decís en América Latina... Eh, hay problemas serios, yo me refiero, yo realmente los debates últimamente de este año no quise mirarlos, te soy sincero, y, pero me asusta la realidad, entonces me asusta en América Latina ver que el que nos salta es Sebastián, como le, lo llamo yo, eh, militariza el, el sur de Chile, la Araucanía, y me asusta eh, que la gobernadora de la provincia de Río Negro, en paralelo, en esa misma zona, en ese mismo lugar, y con persecución del mismo pueblo mapuche, entonces le pida al gobierno nacional que accede, y eso me sorprende, este, y le manda gendarmes. Entonces yo digo, qué cosa, ¿no? Pensar que hace un tiempo atrás uno tenía tres palabras, eh, o, te, o, o más cuatro eh, Santiago Maldonado, Gendarmería y Mapuches. Eso da un caldo de cultivo de enfrentamiento. Y eh, decís, ahora otra vez, hay otros apellidos de otros mapuches que están luchando por su tierra con una variedad de estrategias este, que la gente le puede gustar o no, pero son gente que hace miles de años viven ahí y que el pueblo mapuche que vive entre la Argentina y Chile está medio harto, y entonces, pero resulta que de vuelta están los mapuches y donde están los mapuches con conflicto mandan de vuelta a gendarmería que todavía no terminó de aclarar qué, qué pasó con Santiago Maldonado, que está relacionado, entonces uno dice, tenemos serio problema al ah, presidente o a la cosa, esa nazi que tienen los brasileños, los propios este, legisladores del Parlamento brasileño terminan de hacerle una acusación de delitos de lesa humanidad por su comportamiento contra el COVID. Lo tenés a, a tenés los, los líos y los desastres en Colombia, donde hace poco le declararon eh, también un delito de lesa humanidad contra una periodista al Estado colombiano. Eh, tenés. Una variedad de cosas, lo que va, lo, la degradación que está sufriendo el Uruguay, el manoseo en contra del pueblo, del querido pueblo paraguayo. Entonces decís y, y pensaba eh, eh, en Dussel, por ejemplo, claro. cómo vos lo rescatás y yo te lo agradezco. Eh, pensaba en una frase que escuché del, del fantástico congreso este de, de, de filósofos jóvenes argentinos que uno dice. Eh, saquemos a la filosofía de la caverna y pongámosla en la calle porque es útil y se la necesita en América con esos paro bueno, eh, bueno vos lo dijiste lo, lo dijiste muy bien no justamente en esa en esa atención en lo que yo te decía no de, de escuchar esos discursos o esos debates frente a lo que sucede en la realidad y qué tan alejado está justamente el, el discurso político no de de, de las realidades preocupantes que, que se están viviendo, ¿no? De paso, ahí que, que me diste el pie, le, le comento a la gente que el último fin de semana se estuvo desarrollando a través de la cuenta de, de Instagram, por lo tanto, bueno, por ahí muchos no se enteraron, pero <risa> ya, se está, ya se está subiendo en YouTube para que, bueno, para que, para que sea de, de acceso público, exactamente, porque estuvimos hablando ahí con Marcelo del tema, pero bueno, no, ya se está subiendo a, a YouTube, un congreso eh, hecho a través de las redes de diferentes filósofos, gracias por el de jóvenes, ¿no? Eh, donde participaron bueno, muchos profesores de filosofía y otras disciplinas, casi 40 cuentas diferentes, disertando, dialogando en realidad sobre distintos temas, autores, problemas de lo que es básicamente filosofía argentina, que fue lo que se decidió como, como eje, ¿no? Pero que también es eh, latinoamericano. Justamente ahí estuvimos con, con, otro, con otro compañero hablando de Dussel, ¿no? que, que lo venimos charlando bastante acá y ahora vamos a hablar un poquito de él, como también que fue el tema de, de la nota de este mes, pero eh, la cuestión es esta, ¿no? se están subiendo las diferentes charlas a YouTube, la cuenta se llama Filosofía en las Redes, y igual después espero que el chivo esté ahí en, en la hora de Burlingame. ...para que, que la gente entre a, a mirar, y la verdad que fue una experiencia muy, muy grata y, y muy, muy positiva, eh, y, y se articuló mucha, mucha gente realmente de, de diferentes lugares del país, ¿no? porque así como habían profesores de, de acá, de Buenos Aires, también compañeros de, de, de Misiones, de Neuquén, de Mendoza, ¿no? o sea que fue eh, bastante federal el Congreso... Y realmente fue una experiencia novedosa, eh, que tiene que ver con justamente lo que dijo Marcelo, el sacar la filosofía en, a la calle, no esta cuestión de salir de la caverna, como, como nos gusta decir a los filósofos, y llevar a la filosofía al espacio público. Bueno, estén atentos, eh, vamos a estar subiendo los diferentes videos de las charlas, ya están los primeros, sobre todo el inaugural, que se hacía la pregunta sobre si existía filosofía argentina. Realmente lo recomiendo, con dos colegas, eh, Leonel y Juan Pablo, que son muy inteligentes y muy buenos profesionales. Así que están invitados a ver eso. Y por supuesto que también están invitados a ver la nota de este mes, de la hora de Burlingame ¿no? donde eh, la columna de filosofía... Eh, hemos tocado el tema de la transmodernidad. Y básicamente, el tema de la transmodernidad lo traigo porque es una palabra que en realidad eh, ha sido, si se quiere, eh, creada, formada por este filósofo argentino barra mexicano, nacionalizado, que es Enrique Dussel, que hablamos como uno de los máximos representantes de la filosofía de la liberación, que también como les, les he comentado eh, sigue trabajando y de paso les hago el chivo recomiendo no solo que lo busquen en YouTube sino que entren a su página www.enriqueducel.com donde él ha subido todas sus su obras de forma gratuita y para descargar y justamente vamos a tomar este concepto que es la transmodernidad ¿por qué básicamente porque él llama a transmodernidad como la época actual en la que estamos viviendo, donde se está produciendo un cambio, si se quiere, de paradigma. Y hay algo muy interesante, o que por lo menos a mí realmente me ha llamado la atención, ¿no? eh, y es que normalmente uno supondría, por, por el contexto incluso en el que se vive, que quizás un filósofo tendría una opinión hasta pesimista ¿no? de, de lo que sucede, de la realidad, de la proyección a futuro. Y sin embargo Dussel con sus, eh, si no me equivoco, 84 años, o 85, a, a cuestas, ¿no? tiene al revés, una visión de un profundo cambio de era que se está generando en estos últimos tiempos y que sigue avanzando, que es justamente esta entrada a la transmodernidad. Y esta palabra designa justamente el avance ¿no? más allá de lo que él llama la tradición moderna, de la que estuvimos hablando, esa modernidad eurocéntrica que se forma en Europa a partir de la conquista de América, donde avanza desarrollándose en los Países Bajos, en Inglaterra, en, y de ahí a la colonización eh, imperialista del mundo, ¿no? una etapa de agotamiento de esa modernidad, donde ya el sujeto moderno que, que se creía dueño de, de la realidad y se creía eh, digamos, el bastión del progreso de la humanidad, está puesto en crisis, porque justamente... Eh, lo que menos vemos en este momento es progreso en el sentido humano, lo que vemos es un progreso material, pero profundamente antiecológico y profundamente degradante del ser humano. No es nuevo, digo, el siglo XX de alguna manera eh, nos los ha mostrado de, de las formas más crues posibles, de las grandes guerras, de los grandes genocidios, que todavía se perpetúan pero que justamente en esa especie de situación desastrosa en, en la que vivimos, en la que el ser humano cada vez se vuelve más eh, lobo de sí mismo, en, en términos de Hobbes, ¿no? donde el ser humano cada vez se vuelve más enemigo de sí mismo, justamente Dussel subraya esta nueva era, ¿no? por decirlo así, que es la transmodernidad, que él dice, la estamos comenzando a transitar ahora, que puede llevar décadas, que puede llevar siglos, en caso de que, por supuesto, nosotros perdurásemos como especie, él cree que sí, y ese optimismo, la verdad, lo, lo que decía recién, ¿no? ese optimismo me, me parece eh, hasta, hasta tierno, no hablando de una persona que ha vivido y ha, y ha atravesado tantas cosas, no mantener ese, ese espíritu y esa juventud que, que si alguien lo ve en una charla, en una clase, en una conferencia, se da cuenta que es, es genuino. Realmente él es alguien totalmente apasionado y, y enamorado por, por lo que piensa, y por lo que hace, y por lo que enseña. Por lo tanto, es sin duda una figura que para mí debería tener un lugar muchísimo mayor reconocido que el que tiene. Pero que él habla de esta transmodernidad como la etapa que estamos comenzando a atravesar. Y es una etapa que lo que lo caracteriza es, de alguna manera, ¿no? el, el lento pero paulatino ¿no? eh, puesta en fortaleza, en, en avance, en reconocimiento de identidades culturales que justamente el proyecto moderno ha dejado afuera. ¿no? Lo que él percibe es que con los avances, ¿no? eh, los avances digamos, de la modernidad y el supuesto proyecto civilizatorio europeo, ¿no? los, los grandes problemas que, que han presentado, genera que comiencen a tomar identidades, otras identidades, y perdón, tomen importancia otras identidades culturales, ¿no? que sea un resurgimiento para el, el pensamiento americano, que sea un resurgimiento para el pensamiento asiático, para el pensamiento indio para El pensamiento africano, por más de que lo, lo sigamos ignorando tanto, ¿no? él ve en esta época, en esta crisis del mundo, esta crisis ideológica del mundo y no solo material, ¿no? la posibilidad abierta de que las demás culturas justamente recuperen ¿no? su lugar en la historia y que lo recuperen, por supuesto, no de una forma violenta ni, ni una forma autoritaria, sino de una forma dialógica. ¿no? Él dice que esta época nos abre la posibilidad de generar un gran diálogo intercultural, ¿no? donde las diferentes cosmovisiones del mundo, o lo que queda de esas cosmovisiones, porque por supuesto muchas están atravesadas por la globalización capitalista, eh, puedan recuperar su lugar en la historia, eh, su lucha contra la opresión, ¿no? y su... Eh, búsqueda o construcción de, de un proyecto colectivo. ¿no? Él ve ahí una posibilidad, si se quiere, una esperanza o una semilla ¿no? hacia lo que viene, pero que justamente no tiene una fecha definida. La transmodernidad puede durar mucho, puede fracasar, por supuesto, puede quizás amagar con empezar y no terminar empezando, pero que está ahí la posibilidad, ¿no? y eso es la clave, ¿no? la Posibilidad de crear una nueva humanidad desde el diálogo eh, intercultural y desde lo que dice la aceptación del pluriverso, pluriverso de eh, culturas, justamente. ¿no? Que se pueda, de alguna manera, ¿no? reunir las diferentes voces acalladas de la historia para que, recuperando ese lugar necesario, digno, ¿no? de sujetos históricos, se pueda pensar un nuevo orden que lo, lo, lo advierte, no no es un orden capitalista porque el capitalismo está condenado de alguna manera desde su propia lógica a la, la destrucción medioambiental y a la cosificación del ser humano, no porque el capitalismo sea manejado por, si se quiere, personas que lo llevan a ese lugar, sino porque la propia lógica del sistema que tiene que ver con la... Eh, búsqueda de la ganancia ¿no? hacia, hacia el infinito, y destruyendo todo límite ¿no? y toda barrera ética, conlleva justamente al riesgo eh, global. Pero dice tampoco, en términos de, de, del socialismo real, que no ha sabido eh, justamente alcanzar la meta que se proponía, que era la emancipación de la, de la humanidad, sino que en la generalidad de casos, o ha derivado en sistemas autoritarios, o no ha supido cómo sostenerse eh, efica eh, eficazmente dentro de, por supuesto, un contexto eh, de, también de inferioridad, y que tampoco termina como de cerrarle, o por lo menos ve eh, de forma crítica, ¿no? eh, muchas cuestiones que conciernen a lo que ahora se, se considera o se ha considerado como el socialismo del siglo XXI que tiene que ver justamente con los diferentes gobiernos progresistas de Latinoamérica, eh, de los cuales se reconoce, hoy reconoce un montón de avances, por ejemplo, lo, lo reconoció con Hugo Chávez, lo reconoce y es un, un gran defensor de Evo Morales, y, o, o también de, de Lula da Silva, pero que también ha, ha observado ¿no? los límites que evidentemente, como estados dentro de una formación capitalista y que por lo tanto deben adaptarse a eh, esa forma eh, de pensar la economía y de pensar la vida social, bueno, se han encontrado con una brecha que, eh, si esto lo decía hace unos años, bueno, hoy quizás sea todavía más evidente y por eso se habla de tantas crisis eh, en la región y también de tanto avance de, de, de, de la derecha, ¿no? Pero, él como que plantea esta cuestión de, de desafío, ¿no? porque me parece que va por ahí, ¿no? el desafío de pensar otro tipo de, de ordenamiento, ¿no? otro tipo de comunidad que esté basada en el diálogo, ¿no? que esté basada en la ética como primer motor, ¿no? como primer principio, no la economía, ¿no? no la política como profesión, sino la ética y la vuelta hacia... Eh, la, el, el vínculo con los otros como base básica de la sociedad pero siempre con una idea muy clara y que él, él insiste constantemente en eso ¿no? sin perder el horizonte nunca jamás de que el poder la soberanía del poder reside en el pueblo ¿no? y que es el pueblo y que es cada cultura y cada cosmovisión la que tiene el derecho de autodeterminarse y de crear así por supuesto su propio proyecto proyecto que, como sí. decimos, no debe ser un proyecto que niegue a los otros proyectos, de sino manera. que apunte justamente a la construcción eh, de un de, de una totalidad no una totalidad cerrada, sino de una totalidad abierta basada en el diálogo y, y el progreso ¿no? entonces él es como muy crítico digamos en el, en el sentido de nada la, la situación actual y de las diferentes derivaciones, si se quiere eh, ...políticas económicas en las que estamos atravesando, pero que sin embargo, ¿no? aún así reconociendo avances y retrocesos, y que él considera que la política es justamente una cuestión de avances y retrocesos, y que los avances quizás de hace 10 años, hoy son retrocesos, pero servirán para avanzar quizás 10 años después, ¿no? eh, es necesaria la vuelta a los principios éticos fundamentales... Para pensar una sociedad diferente ¿no? y él no, no pierde ese, ese horizonte de, de la utopía ¿no? que me parece que también está ahí marcado porque justamente se aleja o, o, o, de caer en las trampas de los modelos ya impuestos como desafiando y interpelando a generar y a pensar otro modo de, de vida es eh, de fácil, ¿no? Por supuesto. Sí, no no no eh, muy buena muy buena exposición este, me gustó, mientras, mientras te estaba escuchando, decía, quizás, una de las cosas que uno puede ver cuando te pusiste a hablar sobre el socialismo y las cosas, porque eh, el capitalismo, eh, como dice él, tiene un ciclo, un ciclo que está basado en, en, la, en su descomposición misma, eh, quizás porque está fundado sobre, básicamente el tipo tiene mucho poder y empieza a estafar. Empieza a estafar a los otros y si no es por las buenas, será por las malas. Además de la estafa puede venir agresiones de otro tipo. Y así se sostiene, así se sostiene. Eh, ¿Qué ha hecho el socialismo, mientras tanto, o los gobiernos de izquierda y demás? En muchos casos, en su momento, teniendo oportunidad, avanzaron lo suficiente y después yo entiendo que cayeron en lo que yo llamo el centrismo. Y en estos años, cuando luego... Este, la restauración eh, oligárquica, <coughs> la restauración oligárquica, que en Argentina justo le calza el nombre, ¿no? Porque yo diría que el PRO es partido de la restauración oligárquica. Este, avanza y tiene cuatro años de, de gobierno, hace lo que hacen la gente que quiere sostener sus privilegios. Y digo, en vez de decir la palabra derecha, digo eso para clarificar aquellas familias que quieren sostener sus privilegios. Pues si no queda como si fuera un volante de la derecha que de la izquierda. No, no, no, no. Acá, se, acá hay dos veredas. Por una vereda caminan, la, que es muy ancha, es cómoda, tiene todos los chiches, los que sostienen sus privilegios, y por el otro lado una vereda angosta, apretujados y apretujadas, este, sin, no, eh, como si fuera una cosa mágica, sin saber que es adelante y atrás, como clavados en el mismo tiempo, está el resto de la población en América Latina. El centrismo ha sido como un veneno, ha sido un veneno directamente. ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad de gobernar, gobiernos de izquierda, que es como deben ser, deberían ser llamados, y no tenerle miedo, pues si tienen miedo, que son de derecha. Este, avanzar en todos, los, en todos los derechos de las personas que se pueda, y en todas las cosas que son fundamentales para romper el privilegio de pocas familias en el continente. Pero eligieron el centrismo, quedar bien, la coyuntura, porque es lo que conviene. Soy pragmático, te dice un ministro de repente, el pragmatismo. Vos decís, ¿no será que en ese, en ese, en ese sistema de ser centrista, sos centrista? Porque ayer escuché algo muy bueno de estos periodistas... Eh, uruguayos que le hicieron un homenaje a, a Gariano y a, y a Chiflé, comerse palabras, decía uno, un periodista viejo, comerse palabras es no decir palabras. La única forma por la cual vos podés no hacer lo que tenés que hacer es porque previamente no dijiste lo que tenías que decir y te comiste las palabras. El resultado es esta vida que tenemos. Entonces uno empieza ya deliberadamente a pensar si no será que tendremos que volver a arrancar de vuelta para examinarnos y volver a las tres palabras de la Revolución Francesa. Solidaridad, igualdad, fraternidad, y de ahí volver a arrancar. ¿Estás convencido de la fraternidad? ¿Estás convencido de la igualdad? ¿Estás convencido de la fraternidad? Entonces empezá a marchar sobre esos cimientos. Y entonces no aceptes pragmatismos, no aceptes centrismo porque va a ser, porque a los franceses est se estallaron porque tenían esas dos veredas y, y provocaron el, am el amanecer en aquel momento este, de la República. No ha sido suficiente, no se lo aprovechó en América Latina menos Europa, más o menos tiene en algunos lugares un estado de bienestar o intenta tenerlo, o se lo ve, qué sé yo, los países nórdicos, algunas cosas así. Pero nosotros estamos lejos de todo eso, lejos, no, ni siquiera nos han dejado tener la democracia, eh, no tenemos una justicia, no tenemos un servicio de justicia, tenemos una idea de justicia. Es fundamental, personas como, como Dussel hablando, este, como tantos otros eh, filósofos argentinos, a uno le pone contento, a mí me pone contento encontrar filósofos argentinos como dulce filósofos argentinos como Lucas y como los 30 o 40 que hablaron el otro día porque vos decís, listo, estamos hechos, el problema lo tienen los otros. Nosotros tenemos gente que no se va a comer palabras, que van a decir las palabras que tengan que ser dichas, porque entonces así van a suceder las cosas que tengan que suceder. Eso estoy diciendo. Bueno, excelente. ¿eh? Me, me encantaron las palabras. Me parece que ahí destacaste algo que, muy, muy claramente, como muchas veces el, el famoso pragmatismo que hemos, vos has escuchado un millón de veces, yo lo he escuchado un millón de veces también, ¿no? muchas veces eh, encierra básicamente el, eh, un, un cinismo y una retirada de la política hacia la, la defensa de ¿no? un estado de cosas que no, que no se quiere tocar, que son bueno, privilegios, ¿no? vos, vos lo dijiste, ¿no? privilegios que, que no se quieren tocar. ¿no? Y, y en parte la, la, la, trampa, la trampa es esa, ¿no? Además, sí. perdóname, pero disculpate, te voy sí, a interrumpir, sí. vos cuando vamos a hablar para no comernos las palabras, cuando alguien que es del campo popular decide ser un centrista y decide no tocar los privilegios, estamos hablando lisa y llenamente de corrupción, estamos hablando de gente que le están poniendo plata en el bolsillo para que no toque intereses, no estamos hablando yo no me voy a comer ninguna palabra. Porque tengo atrás mío, mis hijos, tengo mis nietas y todos los cogan chiquititos que no conozco que vendrán. Hay corrupción cuando vos no tocas el privilegio. Cuando te quedás dormido, cuando te comés los mocos, cuando seguís usando los pantalones cortos. Ese es el problema. Necesitamos gente que piense y que diga las palabras y que se exprese y que las ventile, abra las puertas y las ventanas de las cabezas, de las almas, y que circule. Eso, disculpa la interrupción. No, está perfecto, porque tiene que ver con una manera de, de, de repensar la, la política, ¿no? Porque creo que tiene que ver con eh, cuál es el rol, ¿no? Cuál es el rol que va a tener el, el, el campo popular, pero no el, el campo popular <risa> definido por el, el, el partido fulanito, ¿no? sino el, el, el pueblo, el, el pueblo eh, en, tanto, eh, en tanto sujeto oprimido, en tanto víctima, en tanto personaje que le están pasando realmente mal. Eh, no, la, no la apelación, si se quiere, de, del pueblo en un sentido populista, sino eh, el, el pueblo sujeto concreto, ¿no? el que, que realmente es el que está sufriendo y pagando las consecuencias, ¿no? Y cuál es el lugar de ese, de ese pueblo en la, en la política. Entre los grandes males que tenemos dentro de nuestra eh, eh, democracia, ¿no? eh, eh, Agarrada un poco con alambres, ¿no? Justamente la, la falta de, ¿no? La falta de representación verdaderamente de, de esos sectores po eh, populares, ¿no? De una democracia que sea participativa. Que, que, que realmente incluya, no la otra vez, no la inclusión planteada desde arriba, desde un grupo selecto que de, con el dedo dice quién está de este lado y quién está del otro lado, ¿no? sino el, el, el, la, la inclusión de, del verdadero sujeto que ni siquiera es que tiene que estar incluido, sino, o sea, me, me refiero, no, no es que se tiene que incluir, debería eh, ya estar incluido de antemano, ¿no? porque es el, el eje de, de la soberanía. Si querés gobernar por fuera del pueblo, bueno, decís, sí. bueno, voy a gobernar por fuera del pueblo. Me, me considero la autoridad, me, me considero el, el, el, el político que, que viene acá a ordenar el rebaño, el pastoreo, y, y se tienen que someter. Pero si realmente uno está pensando en una verdadera democracia eh, popular, ¿no? eh, bueno realmente tiene que darle lugar a esa participación y esa representatividad que hoy por hoy pareciera que, que la gente, bueno, la, la gente no tiene, eh, porque están faltando la, los, los derechos básicos, y esto lo, lo hablamos de otra vez cuando hablamos de la dignidad, ¿no? Eh, ¿De qué democracia se está hablando si eh, la gente no, no tiene para comer, si la gente no tiene trabajo, si la gente no tiene proyectos, si la gente no tiene la posibilidad de, de vislumbrar justamente un... Eh, un, un sentido, un, un significado una finalidad a, a, a la existencia a la existencia misma ¿no? entonces es muy difícil y creo que eh, hay, eso también creo que te lo decía hay una mirada eh, que está tan sesgada ¿no? eh, en el sentido de que supuestamente saben dónde está el problema ¿no? esa representación hegemónica de, de muchos partidos que no están viendo realmente el, el, el pueblo sufriente, ¿no? Y hay algo muy interesante que, que plantea Dussel, volviendo al tema, cuando él, él tiene una obra muy, eh, muy, muy valiosa, que son 30, dice, ¿no? Se llama 30 principios de, de filosofía política, una cuestión, creo que es así el nombre, ¿no? Pensando siempre desde la filosofía de la liberación, ¿no? Y él habla de cómo... ¿no? Eh, la, lo primordial ante todo es la voluntad de vivir de un pueblo ¿no? y cuando la voluntad de vivir de un pueblo está amenazada digo, en un sentido material justamente por no tener la, las condiciones dignas para, para construir una vida ¿no? eh, el, la necesidad de que ese mismo pueblo construya desde su lugar ¿no? acción política estratégica y de participación porque el gran dilema, si se quiere, siempre ¿no? de la, de la, de la política, de la república representativa, ¿no? es que bueno, el pueblo es el soberano, el pueblo crea sus organismos de representación, pero esos organismos de representación después no representan, o representan para unos pocos. Y parece que el camino a la resolución de ese conflicto siempre se pone del lado ¿no? de la representatividad del opresor y no de la verdadera participación política. Entonces, cuando Duce piensa una praxis liberadora, una filosofía de la liberación, está pensando en la acción política estratégica del pueblo, de los sujetos oprimidos, y justamente de su manifestación y su construcción como fuerza contrahegemónica. ¿no? Eh, y me parece que, más que nunca, y yo sé que en diferentes lugares se está, se está creando o se está movilizando, pero me parece que eh, si uno se queda esperando que eh, las respuestas, las soluciones, vengan de esa, ese grupo político que se junta en la tele a debatir como <ríe> si, si, si el país, eh, no sé, como si estuvieran en, en, ellos en Hawái y, y, y nosotros de, del otro lado de la vereda, ¿no? que realmente la única salida tiene que ver justamente con la, eh, no, la, la acción política eh, verdaderamente popular y que surgía justamente de, del propio pueblo. Bueno, eh, eso es por supuesto también un, un proceso que se va generando con sus vaivenes, con sus contradicciones, pero que veremos hacia dónde nos deparará. Pero me parece que no hay que perder el lugar de, del pueblo como, como soberano, ¿no? Siempre. Sí, sí, eso, eso es este, eso es eh, fundamental. El pueblo, como eh, eh, yo no lo entendía cuando te decían eh, eh, Vox Populi, Vox Dei. Quizás el Dei se lo podría haber sacado, lo que pasa es que este, siempre lo hacen meter en el medio eh, diciendo la voz del pueblo es la voz de Dios. Eh, claro, habrá sido creada en una época de máxima religiosidad, porque ahora puede ser que haya una religiosidad estampada, como si fuera una remera, pero no, no profunda. Pero con eso, lo que se intentaba decir era que, por lo común, por más dura que sea a veces la decisión que toma un pueblo, rara vez se equivoca. Algo te está queriendo decir. Si no dice una cosa perfecta es porque las opciones planteadas en un cuarto oscuro no son, el pueblo no encuentra como diciendo lo que está acá no es lo que yo necesito, este, pero estoy caliente. Entonces tiene, toma una determinación según lo que tiene ahí delante. Este, y a veces el mensaje es para aquella persona o aquel grupo político al cual la gente piensa que está sordo, sorda, mudo, muda, mudo, muda, no, saquémoslo, sordo, que no entiende, no entiende qué está pasando. Yo creo que se perdió en Argentina y una, hay, la novedad grande que hay es que no lo que ha hecho este, el, el partido de la restauración oligárquica los cuatro años anteriores, porque eso era más o menos una repetición, como decía Ovaldo Bayer, de algo vivido en 1910 y antes. Pero lo, lo extraño es dentro del, del campo de lo, de, lo, de lo que sería lo popular, lo que sería lo popular, donde, hay, donde está costando mucho enfocar, es decir, en que la gente tenga dinero en el bolsillo, que la gente tenga un trabajo que no sea una changa, sea un trabajo real y demás. Así que todas esas cosas son importantes cuando el pueblo se va manifestando. El pueblo no se va a manifestar como uno le hubiese gustado en cuanto al ejercicio democrático ya. Lo va a hacer, en algún momento lo va a hacer, este, porque es un momento como si fuera un, un callejón. Entonces, esa solución va a aparecer. Y, apare y además va a ser una cuestión también, eh, seguramente, eh, que van a impulsar los jóvenes seguramente que van a impulsar los jóvenes eso es lo que uno lo que uno cree este, que va que va a ser porque va a llevar mucha ejercitación mucha cabeza abierta y demás eso es en lo que uno espera este, que de repente en el futuro se pueda ver en el horizonte yo hasta acá llego vos te gustaría cerrar el programa dale me gustaría cerrar el programa probablemente con una una pregunta, obviamente, ética y, y política, eh, tomando como, como referencia, bueno, a, a Dussel que, que usamos para disparar un poco las la, la cuestiones, vuelvo a repetir, el que quiera leer la nota está eh, la obra de Burlingame, por supuesto, pero creo que la gran pregunta, y me parece que, que está buena para pensarla, es desde nuestro propio compromiso, desde nuestra práctica eh, cotidiana, ¿no? es de qué lado vamos a estar. No voy a decir la palabra, no vamos a ser la grieta, porque no estoy hablando de la grieta, o en todo caso estoy hablando de una grieta un poco más profunda, ¿no? eh, que es la grieta entre una, una, una falla tectónica ahí. No hay claro, una grieta, la, hay una falla tectónica de, como la que produce la formación de una catarata, bien, por decirte así. Bien, claro, está la, está la grieta y debajo de la grieta está la, la falla tectónica, ¿no? Y ahí <risa> nos tenemos que poner de un lado de la, de la, de la falla tectónica, ¿no? No, y es, es, es, la, es la pregunta dulceliana, si se quiere, ¿no? Es eh, sobre a, a quién vamos a, a mirar a los ojos, ¿no? Si al, al privilegiado ¿no? o... Si vamos a ver al oprimido ¿no? y de qué lado nos vamos a poner, simplemente, ¿no? Eh, y entendamos que, que el oprimido, bueno, somos casi todos, ¿no? Pero, pero re recuperar eso, ¿no? El, el cara a cara, la, la mirada hacia el rostro del otro, ¿no? Eh, aquel que realmente está sufriendo, aquel que le está pasando mal, porque hay algo de su dignidad o de su derecho que está siendo robado que está siendo denigrado, que está siendo vulnerado, y si nosotros decidimos mirar a, a los ojos del de lo oprimido, quizás también ahí descubramos nuestra propia opresión, y podamos construir algo diferente, o si queremos mirar de abajo el ojo del privilegiado para ganarnos un favor, bueno, eh, es una decisión ético-política que está en, en la base de, de, si se quiere, la, la filosofía de la liberación, y que está en la base de del modo de vida que queremos llevar, ¿no? Así que bueno, lo dejo como pregunta ahí. Me la dejó, para cerrar el programa, me la dejó picando, esa pregunta que hacía este, un conocidísimo conductor de televisión en su programa, cuando lo cerraba y decía, ¿y vos, chabón, de qué lado estás? Hasta luego, gente. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.